¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este, su canal de Estilocracia y bienvenidos a estas charlas que sostenemos entre amigos porque como no podemos verlos en persona, pues lo veremos por aquí vamos a ver qué les parece, déjenme enderezar un poco esto para que quede bien y hoy vamos a desestresarnos un poco de estas cuestiones de, de las polarizaciones y la política, que si conservadores, que si y no sé qué más pues ¿Qué son? Fifís, conservadores, neoliberales, progresistas, anarquistas, rebeldes. ¿Qué son? Porque miren, después una cosa, es muy chistoso por aquí, muchos se sienten rebeldes. Pero no son rebeldes, no es que es ser rebelde. Pero vamos a rebelde, pues era José María Morelos. Rebelde era Napoleón, rebelde era el general Leónidas. ¿Qué más quiere que usted que sea rebelde? Rebeldes, ¿eh? No bandoleros como Pancho Villa, perdón, pero debe ser un bandolero. Sino, tiene la rebelde, porque mire, que le contesten mal a las autoridades, que le contesten mal al de enfrente, que no tengan el menor respeto por nada, que le contesten que estén mal a sus padres, eso no es el rebelde, eso es ser un maleducado, nada más. No es otra cosa más que ser maleducado. educado. rebelde es el que lucha, el que tiene un objetivo claro y lucha por él. Y no le importa morir por su objetivo, ese es un rebelde. Lo demás es pura pacotilla y no haga caso. Entonces vamos a hablar mejor de, de, cosas, de, de cosas del canal. ¿Qué, ¿Qué le parece si volvemos a los temas de estilo? Y hablamos un poquito, aunque tengamos vídeos de todo esto ya, en particular de cada uno de los temas, yo quiero hablar un poquito de aquellas prendas o accesorios que para nosotros como hombres de estilo es mejor nunca ponernos, nunca usar. Y la primera de ellas es la, la sandalia, de, esta que se llama de pata de gallo o sujetador de poste. Esa en la que el dedo pulgar entra así, ya se sujeta. Son de material sintético, 100% todo, por arriba, por abajo, por todos lados. Esas, por lo que usted más quiera, nunca salga con ellas puestas a la calle. Nunca, en ningún, en ningún momento, en ninguna razón. A menos que esté usted bañándose y suene la alarma de sismo, solamente así, ¿eh? porque si no, no me veo como... No ve cómo justificarlo. Son verdaderamente horribles. Nada más sirven para estar en la regadera, en la ducha, en el área de regaderas del club, en la playa o alrededor de la alberca para no resbalarse, porque para eso son. Para no resbalarse en un piso mojado y jabonoso. Entonces, para eso son, pero nunca, jamás para vestir. Esas nunca se las ponga. Desde luego, si usted vive en, un, en una ciudad calurosa, Tabasco, un área, una zona de calor como Tabasco, Veracruz, Guerrero, Chiapas, en okay. Si usted viene a Tijuana, no se más lejos, ¿eh? Más bien para ir más lejos. ¿eh? Entonces puede usted usar otro tipo de calzado. Están las alpargatas. Desde luego son ya semiformales, pero son hechas, están confeccionadas con un tejido 100% de algodón por dentro y por fuera. El guardafangos y, y la entrezuela. Es de yute, de yute tejido, y es mejor pedirlas con la, el piso recauchutado, es decir, con una capa de goma para que no se, no se moje el yute. Porque si el yute se moja, como es muy poroso y su de es muy rápida muy completa, absorbe todo el agua que pueda y se moja toda la alpargata y se puede echar a perder. Entonces, mejor es que esté con el piso en material antiresbalante, desde luego. Y si usted cree que la alpargata no le va, por la razón que sea pues entonces opte por, por unas sandalias de cuero, pero tampoco son como lo más adecuado, sin embargo, se puede. Pero si usted tiene el gusto por vestirse bien, así a secas o o además es usted una, una persona que necesita estar bien vestida en esa zona de calor, hay zapatos de piel perforada, tiene perforaciones todo el corte, toda la piel de arriba, excepto en, el, en la sujeción del talón, todo el corte está hecho con piel perforada, de manera que entra perfectamente el aire, puede refrescarse el pie, puede, puede eh, echar fuera la, los aromas, el sudor, el agua, se sabe, son realmente frescos y son de piel y son formales. Y si no, hay una sandalia que se llama Fisherman, esta es una especie de zapato, o sea, la punta cerrada, el talón cerrado, y de donde terminan los metatarsos hacia el empeine son tiras, tres, a lo mejor cuatro tiras y al final se cierran con una tira en la que se ensarta un, una, un látigo y hay una hebilla y con esa hebilla se sujeta el zapato el zapato de Sherman son generalmente con consola de cuero y una capa de derrapante y su tacón separado y son formales de vestir para que tenga usted una opción más otra prenda que regularmente muchos hombres la, la usan pero que es un error grave, es eh, la bermuda de cargo de hecho las bermudas en general pero hay lugares como les decía yo, lugares muy calientes donde pues mejor es una, una bermuda porque el calor es insoportable pero hay ber bermudas formales que se permiten para el uso diario en la calle pero nunca para un compromiso y nunca para un, un trabajo donde exista un código de vestimenta expreso un código de vestimenta Tácito. Es decir, si usted es un ministro de, de, de la corte de esa ciudad, pues no va a andar remudas. Porque no va, a dar, sí, no va a dar mal vestido, tiene que estar bien vestido. Hay en, en el lugar de eso la ropa de, de lino, los pantalones de lino, que son frescos. Los pantalones de algodón mismo, eh, los chinos, son frescos, no son, no son calientes. Pero si quiere usted algo con un tejido mucho más abierto y que le permita más fácilmente la entrada y salida del aire pues está el lino no es de lino, le van a, va a ir bien y le van a y, y le van a vestir en lugar de, de una bermuda claro que las bermudas de cargo pueden justificarse por ejemplo para aquellos hombres que trabajan en una zona de calor y, y adentro de, de una estancia un, una bodega por ejemplo que no tiene, no tenga aire acondicionado seguramente van a estar ya 38 40 grados ahí se entiende y además tienen que estar trabajando físicamente, ¿sí? moviendo cosas, cargando, subiendo, bajando, y necesitan las herramientas, pues es mejor una bermuda de cargo, ahí adentro, pero en cuanto salga de ahí y acabe de elaborar, también se unas bermudas, o un pantalón de lino, un pantalón de algodón, y se quita de problemas, pero no se pongan unas bermudas de cargo, son horribles. Fíjense que también hay ciertos cambios en las corbatas. Cuando yo era niño, y cuando yo era home, ya hace mucho tiempo, las corbatas eran, tenían que ser de seda. Y de seda, pero no de una seda con tacto de satín. Con, y que se pudiera deslizar el dedo, que fueran así como resbalositas, brillositas, con reflejos. Eso ya no, ya no existe. Las corbatas siguen siendo de seda, pero de una seda opaca. De opaca y con textura, o con patrones pequeños, o con listas como una reglamentaria, pero la seda ya no, no es una seda brillosa y resbalosa, es una seda opaca, con, tacto para que te, con textura para que el tacto la sienta, eso es, es diferente. Y hablando de las corbatas, el, el nudo de corbata juega un papel importante para completar bien el atuendo, parece que la corbata es lo primero que los demás ven de usted, si sí, la corbata llama la atención o por bonita o por fea, pero siempre llama la atención, primero que el resto del atuendo, ¿eh? Y le voy a decir algo, cuando la camisa de cuello italiano sea muy abierto, sí hay que usar un nudo Windsor para que se llene bien el hueco entre las alas, entre la, sobre todo entre de punta a punta, porque la punta está llegando hasta acá y queda un hueco muy, muy amplio aquí, hay que hacer un nudo Windsor completo. Pero si su camisa es de cuello francés o de cuello inglés o de cuello americano, como está ese botón, bueno... Entonces haga un medio Windsor y ya. Y fíjese usted bien en la talla, porque aunque no lo crea, hay corbata. Las corbatas vienen por talla, particularmente si las compran en Estados Unidos o en Europa, porque allá los promedios de estatura de los hombres es un, un poco, o a lo mejor bastante más elevado que el de acá de México o de latinos en general. Entonces, sí, fíjese que la corbata le quede bien, porque si le queda muy larga, usted cuando la anuda tiene que fijarse que la corbata llegue. Arriba de la hebilla del cinturón, ni más arriba ni más abajo, justamente arriba de la hebilla del cinturón. Pero si la corbata es muy larga, va a tener que hacerle varias vueltas al, al, al, windsor, al medio Windsor, para que le, que le ajuste. Pero entonces va a ver un nudo como si fuera un nudo de cuerda de marinero, no, no un nudo de corbata. Entonces, eh, que, si busque bien la talla para que le dé una vuelta o tal vez dos, y ya lo pueda ajustar. Y cuando ajuste el nudo, fíjese bien en esto, cuando cumple sus camisas, si era el cuello y fíjese que entre tiene un dedo de usted así libremente mire. para que tenga libertad de movimientos no sienta que se asfixia ni nada de eso está bien ¿sí? para que pueda estar libremente y siempre tener este dedo así para que le dé muy buen espacio esa es una, una parte importante de las camisas además más toda la confección completa pero recuerde algo miren en el estilo todo esto que le digo cuenta pero lo que más cuenta es la confianza en usted mismo, porque todo esto que yo le acabo de decir, todas las demás normas y reglas de sastrería, debo ser muy claro, no hay Dios ni ley que obligue a usted o a nadie a seguirlas, eso es por convicción de uno mismo, que uno decide y prefiere decir así, yo me he visto así porque así aprendí, y me da lo mismo lo que piensan los demás, me explico porque es así me siento seguro, no me siento seguro nunca, con una camiseta, de, con un estampado de Piolín, ¿no? de unas, o de, o de Tébilín, o de Mickey Mouse, jamás. Bueno, ni cuando era niño me las ponía, porque no me gustaba porque Yo aprendí así desde que era niño, desde que tengo yo, bueno, en, en la escuela no, pero o sea, en sábado y domingo que teníamos que vestirnos bien, para porque mis papás eran católicos teníamos que ir a la iglesia y los domingos ir a comer al restaurante, me vestía así. Pues así, así me he vestido siempre, y así me siento a gusto. Y no tengo por qué ni aceptar ni recibir las críticas, ni tampoco justificarme, simplemente así me gusta vestirme. Y usted también debe hacerlo, vísase como le gusta, pero no comete esos errores. Porque miren, las sudaderas deportivas, las camisetas con el, el escudo del equipo, están bien para el estadio, para ir a ver a su equipo favorito y para echarle porras. Y, sí, viva el tal y vivan los leones, y vivan los pumas y los tigres. ya que todos los equipos tienen nombre de animal. Bueno, muchos, no todos, pero sí tienen nombre de animales y sí, águilas. Por eso se llaman diablos, diablos rojos, diablos no sé qué. Y está bien, porque es divertido, por pues eso, eso va uno. ¿no? Entonces, al, fin, al fin acaba el deporte, pues es disciplina. Pero para los espectadores es divertido, punto Nada más, todos por pues aquí y divertirse y ponerse la ropa adecuada. Pero esas prendas, como la sudadera con estampados y las camisas con estampados, solamente en el estadio, no se usan fuera del estadio. Eso hay que entenderlo muy bien, sobre todo si usted es un adulto. Si tiene usted ya más de 20 años, usted ya entró en la adultez, ya ni siquiera es adolescente. Entonces debe empezar a tomar conciencia de, de cómo debe de ser, ¿no? porque no, no tiene por qué de ser de otra manera. Deje estas prendas para su momento, úselas si le gustan mucho y si le da seguridad, pero úselas en el estadio, lim... establezca ciertos límites para su libertad de vestirse como a usted, le dé la gana, porque eso es todo. Pero si sí establezca ciertos límites, y establezca ciertas diferencias entre un tipo de ropa y otro tipo de ropa y defina bien para qué quiere, quiere cada uno de esos tipos, en qué ámbito los va, las va a usar para que usted se sienta seguro de lo que va a hacer y de lo que va a usted a decir. Porque quiero decirle, bueno, si usted es un empresario, un hombre que pesa en su región, en su localidad, si es político o si es de las leyes o si es de la empresa o si es alguien importante o alguien que tiene cierto lugar, vístase para ello, vístase para ganar siempre y que para ganar siempre lo que ustedes es, tiene que ser emitido y tiene que ser comunicado a través de lo que traen puesto, cuide muchísimo su imagen, cuide muchísimo su corte de pelo su afeitado, su fragancia, el tipo de lentes, todo cuenta, todo absolutamente todo cuenta porque todo el tiempo estamos emitiendo mensajes. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de entonarnos, nuestra forma de saludar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de pararnos. Todo es un, una comunicación y un mensaje y tenemos que aprender a cuidarlos. Independientemente de cuál sea nuestro estilo de vestir, pero cuanto más pulcro y más claro sea el mensaje que comunicamos, más, mejor aceptación y más segura va usted a obtener por parte de los que están alrededor suyo o aquellos a quien usted pretende o tiene la intención de a, a llegar hacia usted en, en opiniones favorables no se le olviden esos, estos detalles y pues, por lo pronto eso es todo ¿eh? les voy a, en otra charla les voy a platicar de, de cómo si usted ya es un, un hombre que ya entró en la adultez y que está decidido a no casarse, como muchos hoy por hoy lo hacen, está bien, no, no se casen, se quitan de problemas, ¿eh? también le puedo decir, pero eh, si es así, tiene que aprender a comer de una manera sana, de una manera equilibrada, y cuando uno vive solo, que yo viví solo muchos años, uno tiene que aprender a cocinar, independientemente de que pueda uno o no pagarse una cocinera, pues tiene que darle vacaciones, tiene que no dejarla libre el fin de semana, entonces ¿qué va a comer? va a gastarse su presupuesto en restaurantes tiene que aprender a cocinar pero hay formas muy fáciles de cocinar con la comida enlatada y esta compañía de la costeña, que todas conocen desde luego tiene muchísimas variedades para no tener que cocinar porque ellos ya lo cocinaron y ya lo enlataron y ya se lo pusieron en las manos de eso vamos a hablar en otra ocasión y nada más por último Sí quisiera pedirles que hicieran conciencia de los feminicidios. Miren, cuando una mujer muere en un asalto porque la cuchillaron o le dieron un balazo o muere atropellada, es un homicidio, doloso o culposo, pero es nada más un homicidio. Cuando la matan por ser mujer, y por otras razones, y si para callarle la boca o porque se rehusó a, a conceder sus, sus favores y, sus, y su cuerpo a un tipo... Eso es un feminicidio y no se castiga. No lo castiga nadie. No lo castiga la justicia. El Ministerio Público a la víctima la convierte en verdugo. A la víctima la culpa de lo que le pasó. Y aunque no quiero hablar de este gobierno, pero este gobierno también hace lo mismo desde la cúpula. Desde la parte más alta de este gobierno, a las mujeres no se les respeta, no se les cuida. Y cada semana nosotros todos, como, como conglomerado social, como país, como pueblo, como nación, y el mundo entero pierde una hija, una hermana, una esposa, una novia, una madre, una abuela, una amante, una vecina, una amiga, una secretaria, una colaboradora. Las perdemos porque las mataron. Las mataron. Las mataron y no hay quién pida justicia, por eso la piden ellas mismas agrupándose. Y yo les sugiero que lo pensemos bien y que nos volvamos solidarios con ellas y de alguna manera siempre estemos con ellas y siempre las apoyamos, porque al final no podemos vivir sin las mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, no, no quiero sonar como, ni como cura ni como político, no soy ni cura ni político, soy, pues creo que soy lo opuesto de ambos casos. Pero eso es todo y... Espero que me regalen sus comentarios aquí en, el, en, el, en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. ¿eh?